Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a la Fanny Cup. Hoy estamos en Monza, en Italia, donde vamos, donde se va a disputar eh, la tercera ronda de esta décimo tercera edición de, de la Fanny Cup, de, del Campeonato Insignia de Race Room Spain. Eh, bueno, pues de momento quedan aún seis minutos de, de práctica. Tenemos ya 24 pilotos en pista, eh, ha habido algunas inscripciones esta semana nuevas, le damos la bienvenida a, a Javier Subirats eh, del Calvos Racing Team, compañero de equipo de Rubén Márquez y también a Rafa Dinicu, Virtual Resin Girona. Compañero de equipo de, la, de Ezequiel Cherminando. Y bueno, pues, pues eso. Pues bueno, vamos a ver. Parece que ya, bueno, ya hay 24 pilotos en el server. Se prevé, vamos, desde luego una parrilla muy nutrida. Tenemos ya adentro a Coyote, a Rob, a Cherminando, a Rubén, a Oliver García, del Team Canarias. A Diego Troitas, al italiano de Luca, José Hernández, Pacodones, Pedro Ramos, a Mateo Muquieto, que nos dio una. Y a Tony Santa Clara, que ambos tuvieron unas luchas espectaculares la semana pasada en green A JC Amaño, al italiano Nietzsche, a Ángel Carrillo, eh, también a, a Luis Artiles del Team Canarias, a Marco Fernández, Benjamín Chica, que el bosnio, a Guillén Yorca, a Max Zervin, a Rafael Inigu, como os comentaba. Pedro Plaza, Enrique González, Alejandro Tomeno, el gran Alejandro Tomeno, y Xavi López, 25 pilotos en estos momentos ya en, en el server. Nada, como os comentaba, pues nos trasladamos a Italia, al, al mítico trazado de Monza, un clásico del mundo del motorsport. Y nada, cuatro minutitos quedan y vamos a ver qué tal transcurre un poco pues eh, estos últimos minutos de, de práctica vamos a ver bueno eh, aquí tenemos evolucionando a pacodones vamos a, a poner la vista subjetiva a ver si nos deja el se resiste. Vamos a ver si podemos poner la, la vista subjetiva desde Ah, porque es muy quieto. A ver si ponemos la vista de cockpit. Aquí está la vista que quería, aquí vemos cómo se acerca a la chicane después de de la salida. Aquí ya pedala a fondo. Que le lleva Hasta la variante de la roya al final de esta recta, la chicán muy delicada. Ups, se la ha pasado de algo Mateo. Vamos a acompañar a otro piloto. Vamos a ver, que tenemos a Tony haciendo la parabólica carando la recta de meta vamos a ver si podemos acompañar a Tony lo tenemos vamos a ver si le traemos suerte a Tony pista de cockpit bah, pero bueno se baja todo el mundo del coche en cuanto los enfocamos vamos a ver Jeremy venga vamos con Jermi que viene marcando todos los tiempos en morado a ver si puede batir ese 1.54 1,5 y medio de Coyote que tiene esa primera posición virtual. Pero Bueno, parece claro que Chermi de virtual sinirona va a bajar ese tiempo. Vamos a ver qué marca. 153 1.53620 más de medio segundo diferencia. Vamos a ver si en esta vuelta mejora aún el piloto argentino de la escuadra. Virtual sin girona. Bueno, hacia por la curva grande. Vamos a ver cómo, qué, cómo cierra este primer sector terminando. Hacia la chicana de retifilo. Delicadísima ahí subiéndose a los pianos. Lesmo 1. Un par de curvas lesmo míticas también de Monza. Fondo. Lesmo 2. Muy bien apurando toda la pista. Ampliando al máximo. Pues el recorrido baja por post Para dirigirse hacia este grupo, hacia la valente Ascari. Nada fuerte aquí tercera otra volante vuelve aquí. ah contra volantear sale de la valenta y se dirige ya a tope hacia la última curva hacia la parabólica cuarta velocidad ah se sale se sale se sale le va a ahorrar el tiempo se ha ido largo ahí germin no le hemos traído suerte hoy vemos a jorge hernández que actualmente está ocupando la octava posición pero bueno ya termina la práctica y vamos a pasar a quali. ya se ponen las cosas serias y vamos a ver en estos 15 minutos estos pilotos que van que son capaces de hacer bueno salen todos masivamente Recordar ¿no? que que, el, que hemos visto ahí la mejor vuelta de Chermi en 1.53.6. Con lo cual, bueno, pues a dos minutos la vuelta le da perfectamente tiempo a hacer 6-7 vueltas a estos pilotos. 7 quizás sea un poco exagerado, 6. Pero bueno, la verdad es que salen todos muy pegados. No sé. Muy, muy... Espero que no sea mucha ansia. Bueno. Vamos a acompañar a Rafa y Niku en esta vuelta de instalación de todos aprovechan bueno, pues para tantear un poco más la pista calentar neumáticos seguir hombre buenas que hay buenas a todos bienvenidos sentaros poneros cómodo que hoy tenemos carrerita en monza Rubén, ¿qué tal? Ya te, te he leído ahí en el, en el Discord de, de la Open preparando para mañana. recordar que mañana retransmitimos aquí el cierre de la Open Series de rey Room Spain. Termina mañana la sexta prueba en Sepang con los P2 y la vamos a retransmitir aquí, que va a estar muy emocionante con, con esos prototipos. A tope, ¿no? Ya, te, ya, ya os he leído en el Discord todo lo que habéis comentario eh, todos los comentarios que habéis puesto muy interesantes y tal, mola mucho ver cómo compartís como dentro de la rivalidad sana bueno pues compartís vuestras eh, vuestros conocimientos vuestras opiniones sobre los reglajes sobre que, cómo tratar eh, la pista cómo tratar el tal el, cada carrera me parece muy bonito la verdad bueno, bienvenido paperian al canal y bueno, pues esto se acaba. Empezamos con la vuelta en serio. Vamos a acompañar a Chermi. Cuanto más nutramos mejor y más competido, mejor para la comunidad, por supuesto, Rubén, por supuesto. Claro, claro, por eso es bonito, por eso está muy bien porque pilotos, pues novatos, le, le, le ayudáis a aprender, ¿no? y, Entonces hay una competitividad sana, pero no no por eso vas a dejar de compartir no lo que sabes eso está muy bien tanto tú como rey como tony o jesli no todos los que estáis ahí arriba pues compartiendo todos esos conocimientos bueno pues vamos aquí con con chermi va por la curva grande vamos a ver qué tiempo marcan en este primer sector terminando ya sabéis que se está mostrando dominador en, en las primeras mangas. Luego en la segunda, al ser parada invertida, no está teniendo tanta suerte. 32-9 para Chermi al cierre del sector. Pasa por Retifilo. Va hacia Lesmo. Pasa por Lesmo 1. Buen Chermi. Lesmo 2. Bueno, baja por Serraglio. Bueno, ahora baja por Serraglio. Ahora ha hecho el Lesmo 2, perdón. Vamos a ver, Chermi, qué tiempo consigue en el segundo sector. Direcciones para la curva uno. ¡Buf! ¡Buf! Bueno, a ver, la chicane de, Sal, de Salbu Green la semana pasada es, es también bastante delicada y, y, no, y no hubo ningún incidente. ¿eh? O sea que yo creo que los pilotos después de la primera carrera que va todo el mundo muy, muy emocionado y muy caliente, pues ya la segunda. Ya, bueno, pues la gente ya se va conociendo, se van viviendo y estuvo, y esa chica estuvo bien, no hubo ningún problema. Y esperemos que hoy tampoco, Uf, esperemos que espero que no haya ningún problema. Bueno, parabólica para para Chermi y vamos a ver qué cierra. Bienvenido, Mari Naye, al canal. Vamos a ver si te gusta la carrera. Y bueno, pues Chermi... Marca un tiempo de 1.53.9, Muy muy buen tiempo. Ya sabemos que ha hecho en práctica 1.53.6, 6 ¿eh? O sea que eso todavía se puede bajar. Tony ya está a continuación. El gran Tony Santa Clara. Marcando el segundo tiempo. 1.54-2 para el líder del Cacahuete Team. Del. <laughs> El Ultra Manager, como gusta de autodenominarse y de denominarle nosotros. Bien, tercera posición para Diego Troitas del Galician Team, que también está consiguiendo muy buenos resultados Diego en esta en esta edición de la Fanny Cup. Bueno, de momento vemos que siguen 25 pilotos en pista del 32. De, había un total de 32 inscritos, que es el máximo de parrilla. Pero bueno, 25, está muy bien todavía, puede entrar algún piloto, nuevamente hasta, durante la quali se permite el acceso, a ver un momento, disculpadme un segundito, que vamos a responder una cosita en el Discord, que preguntaban por, por dónde está el stream de, de la FANICAP, pues aquí está, ya sabéis en Twitch, Barra erque barra baja fanraiser. Aquí nos tenéis todos los jueves transmitiendo esta fan Cup. Y eh, yo os digo, mañana retransmitiremos la última prueba de la Open Series, que va a estar muy emocionante. Y el sábado también retransmitimos eh, la Spring Cup. De, de los mazazos, que es Click and Connect, se desconoce eh, la pista, se de, desconoce el, el coche con el que se correrá el sábado. Y si queréis saberlo, pues aquí estaremos el, el sábado también. La hora todavía no está confirmada, suponemos que será sobre las 9 de la noche el sábado. Así que si os apetece tener un fin de, de carreras, mañana aquí a las 10 y media y el sábado a las 9, retransmitiendo la Open. Y la Spring Cup. Bienvenido, ¿cómo te llamaste? Hombre, gracias, ¿qué tal? Y bueno, pues este momento, cuando más o menos ya hemos transcurrido la mitad más o menos de Quali, tenemos esa esa pole de 1.53-9 de chermi seguido por Troitas a una décima, Tony Santa Clara casi tres medio segundo de diferencia ya en cuarta posición, pero Ramos. Y Tomeno. Eh, Pacodones muy muy juntitos en quinta y sexta posición, ya un poco más despegado, Coyote y el italiano muy quieto, un segundo para De Luca, el italiano. Y bueno, aún quedan varios pilotos que no han marcado ningún tiempo. nos ah, Acaba de entrar algún piloto más. Ah, acaba de entrar Peixoto, otro serio competidor, miembro del, del cacahuete team, compañero de equipo de Tony. Y bueno, vamos a ver qué pasa aquí, por qué no nos enfoca esto a alguien aquí dando vueltas bueno ahí tenemos a Tony con esta skin, con la silla está de ruedas, chulísima, por cierto, muy divertida. Hombre, Fran, bienvenido, ¿qué tal? A ver si damos un espectáculo chulo aquí hoy con, con estos Audi. ¿Qué tal? Que hoy, por cierto, cómo vas de, del hombro, aquel problema que tuviste. Ya todo está recuperado, Fran. Bueno, vamos a ver. Tony todavía está en su vuelta de instalación. Vamos a ver a seguir a alguno de los italianos. Por ejemplo, Alexandro De Luca, que también está teniendo muy buenas actuaciones. Tenemos al italiano. Ahora, cuando terminemos esta cual y repasaremos eh, la clasificación del campeonato. Hombre, está 100%, pues me alegro mucho de que te haya recuperado. frank y nada, a tope. Mañana a darlo todo en esa última prueba. La vamos a retransmitir desde aquí. Ya que no corremos, porque no tengo tiempo para entrenar. Pues la voy a retransmitir y que... Y, y, y eso, a ver, a ver si nos dais una buena carrera mañana. En la, en la Open. En, en Sepang, ¿no? Parece que era. Bueno. Yo quiero ver a Chermi, a ver si... Si es capaz de bajar ese tiempo, que ha demostrado antes que sí. Bueno, vamos. Estamos con De Luca. Curva grande para él. Vamos a ver. ¿Dónde para el crono aquí? Bueno, ha mejorado su su propio tiempo. Chicán, retefilo para él. Le tenemos. Se dirige hacia el Esmo 1. El italiano. Ahí le tenemos. Ahora afronta al ESMO 2. Y aquí larguísima recta en Serraglio. Vamos a ver si sigue mostrando tiempos en verde Alessandro de Luca, el piloto italiano. Se dirige hacia la variante Ascari. También delicadísimo de tomar este, esta serie de, de chicans. Y ya recta la anterior a meta que da acceso a la parabólica pero vemos ahí que, que, que no ha mejorado en el segundo sector de luca vamos a ver ahora que está haciendo la parabólica si consigue rascar algunas décimas e intentar escalar asaltar esa novena posición que tiene ahora mismo oliver garcía lo tiene, lo tiene a tiro eh. Vamos a ver. Pues no, no ha conseguido. Oliver García ha conservado ese top ten Sigue a 11 de Luca. Chermi ha bajado un poco, ¿no? Vemos, ha bajado un par de décimas su tiempo. Está en 1,5493. Ahora está en 1,5477. Buen resultado para Chermi. Sabemos que tiene algo más de velocidad. Lo hemos visto ahí en, en práctica. Bajar a 1.536 y bueno, quedan tres minutos. chermi todavía está en vuelta de instalación. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si Diego Troitas va a empezar su vuelta. Acompañamos a Diego. Nos subimos al cockpit. Nos vamos con él en esta vuelta a ver si tenemos suerte del piloto gallego. Nos dirigimos hacia la chicane la valiente retifilo. Vamos ahí, Diego. Contravolanteando. Enderezamos y hasta fondo. Vamos a encarar esta larguísima curva, la curva grande. Vamos a ver dónde para el crono este primer sector, Diego de momento no mejora, Chican de retifilo no, retifilo no, de la roya, perdón para Diego, se dirige a Lesmo 1 Endereza, a fondo encara Lesmo 2 piano, otra vez, otro piano y a fondo por curva de Seraclio. Vamos Diego a ver si, si puede recortar alguna distancia con Chermi, a ver si hay algo de lucha. Nos hacemos Ascari, derecha, izquierda, a tope, vamos ahí Diego, a fondo ya, Últimos metros de esta cual y ya para Diego nos acercamos a la parabólica, cuarta, muy delicada esta curva, suele escupir para el exterior, ahí apurando todos los límites de pista, muy bien Diego, Venga, vamos, a ver, bueno, ha mejorado un poquito su tiempo, no ha sido suficiente, y vamos a ver si, quién tenemos ahora vuelta vamos a ver a Chermi, tenemos a Chermi, no le va a dar tiempo a Chermi, 1.22 queda, y el tiempo tiene 1.53. No vamos a poder acompañarle. Vamos a ver. Pero Ramos tampoco. Ángel Fier, Ángel Carrillo. No le dar tiempo. 1.40. Tampoco. A Rob. Tampoco. Vamos a ver si encontramos algún piloto que esté en vuelta. Paco Dones, Tampoco. Jorge. Tampoco. Es que no vamos a encontrar ningún piloto en vuelta. A ver qué nos dé. Bueno, pues sí. Tenemos a Alessandro de Luca. Que ha mejorado algo su primer sector, pero no así el segundo. Bueno, vamos a ver qué tal hace esta parabólica. Vamos a ver si está en P13. Sigue ahí a nada, muy cerquita del tiempo de Oliver García, también muy cerca de Jorge Hernández. Da poco bien que lo haga, podría mejorar esa decimotercera posición. Vamos a ver. Y no lo. Sí. ¿No lo consigue? Sí, sí, lo ha conseguido. Pues nada, ahí tenéis. Pole para terminando con un tiempo de 1.53.7, muy cerquita. Diego Troitas. Alejandro Tomeno se ha ocupado hasta esa tercera posición. Y cuarta posición para Tony Santa Clara, P5, Pedro Ramos. Ángel Carrillo, P6, Rob Rob, séptima posición. El terreno quieto octavo, noveno, Pacodones. Décima posición para Coyote, Jorge Hernández, undécimo. A continuación, De Luca y García. Luis Pisoto, 14. Seguido de Rafael Nicu, Chavi López, P17 para Max Cervín, Guillén Yorka 18 posición. El Bosnio Chica, 19. El Tocayo Enrique González, P20. P21 para Oniche, Camaño, 22. Marcos Fernández García, 23. Y bueno, ya hasta aquí. Podemos leer. Bienvenido, eh, Alex Madafu, al, al canal. Y bueno, mientras tenemos ahora. Eh, el warm up, si os parece. Vamos a ver la clasificación. Bienvenido, Artiles. Lo siento, no puedes correr. Ostras. Pues una pena. Luis, que no hayas podido. No hayas podido correr. Una pena. Bueno, quédate y por lo menos. Ves a tu compañero Oliver García correr. Vamos a repasar, si queréis, la clasificación rápidamente. Antes de que empiece la carrera. El líder. Eh, Tony Santa Clara que pese al dominio en las primeras mangas de, de Zequel terminando está haciendo un grandísimo campeonato. Seguido de, de Chermi, que como veis eh, hace. tiene 35 puntos, que es el máximo de la primera ronda. Gana siempre la primera manga, perdón, pero la segunda tiene una mala suerte y no puntúa. Eh, tercera posición para el Sando de Luca, muy cerquita de Chermi. Alejandro Tomeno ya un poco más distanciado, P4. Raúl Coyote, quinto. Sexto, Rob Rob, muy a un solo punto, muy cerquita también, pero Ramos P7, Diego Troitas a continuación. Eh, Luis Peisotto, eh, noveno todos estos en, en muy pocos puntos. Un poco más distanciado ya, Rubén Marquez eh, cerrando el top ten Pedro Plaza sería un décimo. Benjamín Chica, P12. Tercera, posi eh, decimo, tercera posición para Muquieto, 14, JCK Amaño. Marco Fernández ya distanciado y empatado con Jorge Hernández en P15 y 16. Paco Dones, P17. Xavi López empatado con Grigor Loniche por 18 y 19 posición. Max Ervin, vigésima posición. José María Villegas en eh, P21. Y a continuación, Rasta Racing, Martot, Oliver García, Luis Artiles, Enrique González. P27 para Ángel Carrillo ya en puntos negativos por los sanciones. Vamos a ver si todos estos pilotos en negativo pueden. A, a lo largo del campeonato ir puntuando y, y, y estar en positivo que siempre está bien P28 para el portugués Sergio Núñez farina Farinaki P29 y P30 cerrando clasificación Guillermo eh, Yorca volvemos a warm up que está terminando ups madre mía ahí eh, cuidadito bienvenido cristu 29 hombre y Roberto Gil bienvenido también y nada, nos gustaría ver por aquí ya a. a Fran Machuca. Fran, ¿estás ahí? Escúchame. A ver, Fran nos dijo que esta semana posiblemente ya podría volver a conectarse. Ya ha terminado su. su obra del escorial. Y a ver si Fran lo tenemos pronto por la comunidad. Lo echamos de menos. Y bueno, vamos para allá. Se va terminando. esta este warm-up y vamos hacia vamos hacia la primera manga estamos a punto de empezar bueno, bueno pues ya los pilotos posicionándose en la parrilla a ver si poco a poco se van incorporando todos los que faltan que deben estar ya casi 26 segundos para que esto empiece qué larga se me está haciendo este minuto por dios vamos A ver, bueno, pues ya estamos ahí, ya están todos los pilotos, luces en rojo, 20 minutos. Recordar cómo está la parrilla terminando. Troitas, Tomeno Santa Clara en las dos primeras filas. Bueno, pues vemos que aquí la realización se ha enfocado en Tony, que ha salido bastante mejor que Diego Troitas. Parece que se ha hecho con esa tercera posición, no, perdón, que Tomeno. Ups, pequeño contacto entre. Uy, uy, uy, ¿quién se ha ido ahí largo? ¿Quién se ha ido ahí largo? ¿Paco Dones? ¿Qué ha pasado con Paco? Tendrá que dejar pasar a todos los pilotos. Vamos, ah, bueno, ha comido totalmente. No ha frenado, algún problema habrá tenido. Me gustaría ver la repetición, lástima que no la hayamos pillado. Y bueno, pues como siempre, como está pasando en las dos rondas anteriores, Chermi hace la pole y empieza a tirar y para adelante. Hoy va escoltado por, por Troitas y Santa Clara, el amigo Tony. Y vamos a ver si son capaces de aguantarle el ritmo al piloto argentino que está demostrando... Ser muy fuerte siempre en la primera manga en estos primeros 20 minutos. Recordar que la segunda manga será siempre parrilla invertida para los 10 primeros y ahí es donde está la salsita y lo interesante y también que que al ser de 30 minutos entra en juego el desgaste que recordemos que está por dos junto también por dos el, el consumo. Bueno y parece que, que Diego pero ha perdido el respeto a chermi ahí lo tienes a algo menos de tres décimas intentando aguantar aquí en la parabólica dices artiles qué pena que el monitor no se ve cuando hay sombras a ver si me pido una pantalla nueva pero es del monitor o es de cómo tienes configurado el, el race room sabes que las sombras se pueden eso se pueden configurar ¿no? en, en, en en la pantalla de gráficos de dentro de Ray Room de, de las propiedades bueno en este momento vemos Tónica adelantado a Diego Troita se hace con la P2 pero bueno a lo tonto mira eh, sí él ha recuperado la P2 pero Chelmi ya ha puesto ocho décimas de, de distancia por cierto slow down para eh, Rubén Márquez ah es que el monitor es viejo ah vale vale vale pues nada a ver si si canales de monitor y puedes competir en, en condiciones, una pena, Luis. Eh, vamos a ver cómo están las luchas por detrás, porque por aquí delante parece que está ya todo estabilizado. Y mira, vamos a enfocar aquí a Oliver García, tu compi de equipo del Team Canarias. Que lo tenemos aquí en novena posición. recordar que creo que salía P12, o sea que ha ido ascendiendo. Ahí está, vamos animando a Oliver. Por cierto. Yo siempre con mis encuestas. Ahí tenéis una encuesta para, para añadir. Vamos a añadir algunos pilotos. Eh, no, me la, no me la he hecho bien. Perdón. A ver si ahora. A ver si sale ahora. Ahora. Ya sabéis. Añade Enrique González ahora mismo. Es que son muchos, Perdóname si no los pongo a todos. Pero son 25, no caben en pantalla aquí un poco. Pero lo añadimos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esos 13 pilotos. Si falta alguno, pues hacer como han hecho aquí los compis del chat. Añadir a quien.. a quien. a vuestro piloto, el que pensáis que va a ser el piloto del día. No tiene por qué ser el ganador necesariamente. Y efectivamente, como ha hecho.. ¿Cómo te llamaste? Se vota con signo de admiración, bote espacio 13 y al final de carrera pues daremos el resultado a ver quién habéis elegido vosotros los espectadores de este streaming que habéis elegido como piloto del día. Iremos poniendo la encuesta a lo largo de toda la, de esta primera manga y de la segunda también. Y nada, vamos a quitarla, seguimos con la, la retransmisión. Oli al podium, vamos a ver. De momento ha ascendido hasta la P9. Muchas luchas. Estamos viendo por aquí detrás. Ahí tenemos a Enrique González persiguiendo a Rubén Márquez, que a su vez está detrás de Xavi López y Benjamín Chica, que ahí tenéis este Audi con toques de naranja del tocayo Enrique González. Vamos a ver si es capaz de alcanzar. En este caso a xavi lópez que ha sido adelantado ya por rubén pero veis que este grupito de cuatro está muy juntito ojo que se une por detrás también Guillem yorka que está Bueno vemos que 34 décimas de, de enrique este grupito puede dar unas luchas muy interesantes vamos a poner cámara aérea aunque aquí con tanto árbol no sé si ha sido buena idea del todo bueno enrique lo vemos ahí ya acosando a Xavi López, salen de la variante Ascari. Bueno, vamos a ver. A ver en esta vista aérea. Aquí le tenemos. Luchando Enrique con Xavi. Afronta la parabólica. Coge el interior Xavi. De momento defendiéndose muy bien. Xavi López. Ahí les tenemos. Ojo. ¿Ha habido algún piloto que ha perdido de posición? Benjamín Chicac. Se engancha ahora a la trasera de Enrique González. Pasan por meta. Vamos a ver cómo hacen la Chicán Xavi y Enrique. Se intenta abrir González. Tomar el interior pero no, no tiene suficiente ventaja. Ojo que Benjamín Chicac se ha aprovechado de la situación y la ha levantado la P17 Enrique González. El bosnio ha pescado en, en Río Revuelto. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por delante porque vemos que Alejandro Tomeno se ha hecho con la P3 y está muy muy cerquita de Tony. De Tony Santa Clara. Y aquí sí que puede haber una lucha interesante. Estos pilotos son muy rápidos, de, de mucho nivel, porque ya la verdad que estamos viendo que, que como siempre terminando.. Eh, ya veis, llevamos cuatro vueltas y ya lleva dos segundos y pico, dos segundos y medio casi de distancia. A la, a la segunda posición de tony pero aquí detrás tony tiene ya problemas ¿eh? ya teniendo a Tomeno no no no se puede descuidar ¿eh? vamos a ver estos dos pilotazos pasando por, por Ascari, ahí los tenemos ahí podéis ver la distancia que hay vamos a verlo desde de la trasera de Chermi. Ahí al fondo estamos viendo a Tony. Esos son esos dos segundos con 4, 2 con 5 para la Vámonos con Tomeno y con Tony. De momento parece que Tony puede respirar. Llega con ventaja a la recta, aunque ha salido mejor Alejandro. Baja de dos décimas. Ahí lo tienes, 1,90, uno 1,80. Uno Rebufo para... Alejandro no es lo suficiente para hacerse con el interior en la chicane. Y Tony que conserva esa, esa segunda posición. Bien, por Tony ahí. Ha aguantado los envites de Tomeno, pero Tomeno sigue a la carga aquí por la curva grande. 2 con 3, 2 con 2. Se sigue acercando. Ahora cuando se dirigen hacia la chican de la roglia. Vamos hacia Lesmo. Parece que, que aquí es más rápido, Tony. Parece que en este sector se distancia en mayor medida. Muy bien. Roberto, bote uno. ¿A quién ha votado? Vamos a ver a quién ha apotado. Ah, Tomeno. Ah, buen voto, sí señor. Buen voto, Tomeno. Siempre, siempre es un piloto muy rápido, da espectáculo muy limpio. Y de momento aquí lo tenemos, peleándose con, el, con Tony Santa Clara, con un hueso como pocos. Y... Carpia barra baja te sigue. Hombre, está aquí el amigo Alex Fernández. Carpia, gracias por el follow y mucho ánimo en, en tu, con tu nuevo equipo. En esta nueva etapa que empiezas como piloto en iRacing, Racing, mucha suerte. Te seguiremos y nada, pues eso. Y en el mundo del karting, pues Alex, qué te voy a decir, lo mismo. Bueno, vamos a seguir un poco cómo está la carrera. Aquí por delante parece que se ha estabilizado. Por detrás tenemos a Coyote. Hombre, me parece muy bien, gracias por, la, por, por tus deseos. Pero me parece muy claro, claro, es que es lógico que estés enfocado en el, en el karting, ahí, ahí, ahí en el mundo real, ¿no? Bienvenido al canal Josechín 82 Llegas a tiempo. Todavía estamos a la mitad de, de esta primera manga y luego queda otra de 30 minutos. Mucha lucha en este en este paquete de cuatro pilotos desde Pedro Ramos, Diego Troitas, Coyote y Jorge Hernández, muy cerquita, aquí va a haber también mucha salsita. Vamos, ahora que estamos a mitad de manga, si parece, os parece vamos a repasar cómo está la clasificación, vamos a visitar a todos los pilotos. Cierra ahora mismo en P26 el piloto de VRG, Rafa Dinicu. 25 posición de momento, Marco Fernández, pero vamos, ya muy cerquita tiene a, a Dinicu. Pedro Plaza, P23. El italiano Nietzsche, le tenemos segunda Posición. Su compatriota Max Servin, 21. primera hace Camaño, del Galician Team, compañero de Diego Troitas, P20. Oliver García, del Team Canarias, compañero de Luis Artiles, P19. Guillem Llorca, le tenemos decimostrada posición, poquito a poco subiendo Guillem Paco Dones zona de carreras P17, eh, muy abajo de lo que le estamos habituados a ver, Yo, ha tenido una salida, bueno pues la verdad accidentada. El bosnio Benjamín Chicac, P16, Enrique González, que antes le da animabilidad aquí, ya es P15, poco a poco Enrique va subiendo. El italiano de Luca, décimo cuarta posición, Xavi López, décimo tercero, Gwen Marcos, del Calvo Racing Team, tuvo décima posición. Peixoto, compañero de equipo del Gran Tony en el cacahuete Team P11. Abre el top 10 Ángel Carrillo. Pero ojo, que tiene muy cerca a Rob Rob. Vamos a quedarnos con estos a ver qué pasa en la chicán. Hombre Jesús, bienvenido. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Muy, muy, muy delicada esa chicán entre Rob y Jorge. Eh, Raúl Coyote, ahí le tenemos en P6 a la caza. Diego Troitas lo tiene todavía un poco lejos. Ahí tenemos a Diego. P5. P4 para Pedro Ramos. Eh, muy buen resultado para Pedro. Y Tony, que ha sido cazado y adelantado por Tomeno. Grandísimo eh, resultado de momento el de Alejandro. Ahí tenemos en P2. Pero ojo que Tony, pues no, no lo va a poner fácil. Ya más de 3 segundos y pico. 3,8. El gran. Indiscutible líder de esta carrera, Ezequiel terminando como siempre el argentino dominando esta primera manga. Vamos a ver si en esta ocasión Chermi tiene más suerte que, que en las dos rondas anteriores que, que ganaba en la primera manga, pero en la segunda eh, puf, eh, tenía bueno, pues era tenía muchos problemas y no conseguía terminar. O termina muy atrás, vamos a ver si Chermi redondea hoy una, una segunda manga que se lo merece. Y, y, y bueno, pues para un poco para, para esa segunda manga no sea ya no sea solo territorio de Tony Santa Clara, que hasta ahora es el dominador de las segundas mangas, ha ganado las dos an de, anteriores. Vamos a ver qué pasa por detrás. Gregorio Nietzsche, ahí lo tenemos. Intentando alcanzar a Rafa Diniku, muy cerquita, cuatro décimas. ¿Qué más luchas tenemos por aquí? Enrique González, vamos a ver. González está bastante lejos, pero tiene de Rubén Márquez, pero tiene encima al italiano de Luca. Por delante sí que tenemos a Rubén Márquez y Peixoto. Ojo que está alestando las luces. El interior se lo queda a Luis. Muy hábil ahí el piloto gallego. Chica muy delicada. Chapa, chapa, sin mayor consecuencia. Uy, uy, uy. Bueno, bueno, bueno, bueno. Eso habrá, habrá que verlo. Ahí ha habido. Bueno, incorporación muy delicada ahí de, de Luis se ha llevado creo que ha sido a en yorka bienvenido pitu peto al o pitu, sí, pitu peto, ¿lo he hecho bien al canal y bauer por supuesto bienvenido a todos aquí una pena esa, ese ese percance entre rubén y luis peixoto que ya tengo algún damnificado y siguen las luchas ¿eh? vemos aquí a enrique gonzález intentando recuperar posiciones con guillén Yorca Vamos a ver, un coche ahí, uy, girado ahí en medio. ¿Quién será? ¿Quién puede ser? Marco Fernández, no. Pues había un coche ahí parado. Pues si lo cazaron a posta, eh, ya sabes que que, que que reclame, puede poner un incidente de carrera y los comisarios lo estudiarán y si han ido por él, pues, pues se sancionará y, y duramente. Además, ese tipo de actitudes no gustan nada en Ray Room Spain y se sancionan duramente. Hombre, Terminatrix, bienvenido. Y vamos a ver cómo van las cosas por aquí delante. Cuando quedan cuatro minutos, ahí vemos a Chermi con esa distancia de 3,8. Seguido de Tomeno, que va poniendo poco a poco décimas de, de por medio con Tony. Ya lo tiene a 6, 7 décimas. He tomado grandísimo un resultado para todos. Pedro Ramos, ahí tenemos, luchando con Diego Troitas. Ojo que viene por detrás Coyote. Estos tres están jugando la cuarta posición. Interior para Pedro Ramos. Vamos a ver este paralelo entre Troitas y Ramos. Bueno, riquísima, riquísima esta escena. Paralelo para estos dos grandes pilotos. Llegan a la Chicán y le gana la posición. Ah, no, no, no, no. Parece que ahora tiene en el interior de nuevo Troitas. Ah, no, pues sí, sí. Al final parece que consolida posición. Eh, Pedro Ramos. Ojo porque Coyote puede cazar en, en aguas revueltas. Ahora que Troitas ha perdido esa cuarta posición. Pero tampoco se puede cuidar Es que tiene detrás a, a Jorge Hernández, también muy cerquita. Este grupito de luego está dando muchas luchas, otra vez intentando acercarse entre sí para conseguir un paralelo que les dé una posibilidad de adelantamiento. Variante Ascari para este grupito de cuatro. Vamos a ver, Jorge Hernández por cierto, slow down. Salen todos muy pegaditos de Ascari por la recta que da acceso a parabólica. Se abren, se quieren quitar los rebufos. Bueno, Diego conserva el interior, no peligra su puesto de momento, un momento, ojo, cuidado con Coyote. Que yo creo que sigue ahí un poco la lucha. Ahí lo tenéis en paralelo con Troitas. De momento parece que ha salido bastante mejor. Se hace con esa P5. Aquí los tenemos. Vamos a ver la Chicán. Ojo, que aquí puede haber mucho tráfico entre estos cuatro. De momento, bueno, parece que mucho respeto. Muy bien tomada. O tiene que ser. Y Diego Troitas, que poco a poco va cayendo. Recordar que llegó a estar eh, P3, creo. Y poco a poco, pues le, le está costando mantener el ritmo. Pero bueno, es que con estas luchas, claro, a ver quién aguanta aquí. Bueno, sigue intentando recuperar la P5 que tiene ahora mismo Coyote. Ahora, bueno, este grupito está muy, muy, muy intensito. Ojo con Jorge, también está intentando pescar ahí alguna posición. Por cierto, es down para Jorge, también para Ángel Carrillo. Y por detrás, ¿cómo están las cosas? Guillem Yorca ahí intentando alcanzar a Oliver García, que lleva un golpe muy severo en el morro. Esperemos. ¡Uy! Ahí vemos que Guillén le ha dado un besito por detrás. Por suerte, Oliver no ha salido perjudicado. Guillén sí que ha perdido ahí un tiempo, pero bueno, justo castigo por, por no calcular bien la frenada. Rubiño, <ríe> sal del retiro. Bueno, ese empujón al final, mira, ha habido justicia porque en ese empujón al final el piloto que iba detrás ha perdido tiempo. Aunque ahora por un, parece que ha tenido algún despiste, Enrique. Bueno, volvemos a este grupito. Diego Troitas. Dos décimas que le separan de Coyote. Madre mía, cómo está de caliente este este segundo grupo. Ojo que Jorge Hernández lo hemos visto salirse por fuera. Va a perder muchísima distancia. Se va a descolgar de este grupo. Y vamos a ver si Diego Troitas aquí le coge el rebufo a Coyote. No, yo creo que está demasiado lejos. No va a poder. Pero bueno, tiene que seguir luchando para intentar. Seguir ahí a rebufo. Bueno, primera Chicán sin ningún problema. Muy limpia. Ángel Carrillo luchando con Rob Rob también. Pasando por la Chicana ahora. Y bueno, de momento parece que todo aquí se ha estabilizado un poco. Paco Dones intentando adelantar al bosnio. Benjamín Chicac. Uy, hemos visto desaparecer a Benjamín, de pronto. ¿Qué ha pasado lo habéis visto todos no vamos a poner la, la repetición ¿Qué ha pasado no aquí estamos enfocando todavía ángel carrillo luego cambiamos la cámara a de q vale vamos a ver si dice algo el, el race control ya desaparece no pero no no no, no indica bueno, pues una pena, una pena, Benjamín, chica, hay que tener mucho cuidado con los incidentes, ya sabéis que todo suma, una salida de pista, que te borren la vuelta, pequeño contacto, todo. Bueno, pues poco a poco, bueno, a todo esto, yo me he despistado, vamos a acompañar a la, ya a la llegada a la meta a Cheminando, ganador justo de esta primera ronda Alejandro Tomeno, ahí le tenemos detrás también balando P2, ahí le vemos después seguido por Tony Santa Clara, ahora entra el grupo de Pedro Ramos, Raúl Coyote y Diego Troitas, a continuación también vemos a Jorge Hernández, Ángel Carrillo y Rob Rob de zona de carreras. Y por aquí vemos el grupito de italianos: Mateo Muschieto, Paco Dones, Alessandro De Luca, llegando ahora mismo. Enrique González, ahí le tenemos también detrás del italiano: P13 para el Tocayo, P14 para para Camaño. Bueno, bueno, está la verdad, rarísimo la realización. Bueno chicos, eh, no, no discutamos aquí. Si tenéis cualquier problema, eh, ponéis reclamación y ya sabéis cómo funciona y se sancionará ¿eh? si se estima oportuno. Bueno, bienvenido Ariel. Eh, por favor, os pido que no que no faltéis al respeto ni discutáis aquí, si no vais fuera. Se lo tengo clarísimo tenéis las reclamaciones, entiendo que estéis muy caliente que estéis muy, muy disgustados, pero enfriaros, porque ahora viene la segunda manga, tenéis ahora una oportunidad de, de hacer un buen resultado, media horita, dad lo mejor que tenéis, y vamos, venga, vamos, no pasa nada, chicos, no pasa nada, pero vamos, que, que nos podemos enfadar, pero con respeto, ya está, no pasa nada, bueno, vamos ya de cara a esa... Segunda manga. Bauer como siempre. <ríe> pues sí, yo estoy sin cenar, con lo cual. Sabes qué? <ríe> bueno, ahí tenemos. Victoria para terminando. Pedos para Tomeno. Cerraría ese podio. Eh, Tony Santa Clara. Cuarta posición Pedro Ramos. Quinto Coyote. Diego Troitas seis. Y eh, séptimo Jorge Hernández. Tenemos otro warm up Que aprovechamos para poner nuestra encuesta ¿Quién creéis que va a ser el, el piloto, el mejor piloto del día? Pues sí, eh, Rubén, vamos a ver qué, qué tal lo hace Chermi porque ya, ya estamos viendo que Chermi eh, eh, tiene una segunda manga muy muy tal eh, Jorge Hernández eh, lo, hay que añadirlo, te lo añadimos Pitu no está, pero lo añadimos si queréis que añadir cualquier piloto ahí está, lo he puesto, vale, mira, Pitu, ahora pones eh, bote, o sea, signo de admiración, bote, espacio 14, que sería Jorge Hernández, oh, ese es Fran, ese es mi Fran de mi alma, de mi corazón, sí señor, un tío que de verdad que se preocupa por, <ríe> por lo más importante en el mundo, que es comer, bote 14, muy bien, gracias Pitu Petu, Fran, has votado el piloto del día, Vota el piloto del día. Si, si falta algún piloto, pues hacer como ha hecho Pitu Petu. Lo, lo reclamáis. Y tal. No, no, no votes así. Nas patras, vota con el número. Jorge Hernández es el 14, ¿vale? Es signo de admiración, bote, espacio 14, si quieres, Jorge Hernández, ¿vale? Me voto yo, no te puedes votar. a ver Haber corrido, Jorge. Vote 4. Muy bien, voto para, para Chermi. Por supuesto grandísimo piloto bueno ya sabéis cómo funciona Ahí tenéis ahí no sé si se lee bien pero ahí explica un poco el voto muy bien ahí vemos a Guillem votando a chermi también y, y como os digo voto 69 eres un cachondo Fran, pero te queremos igual mañana alguna encuesta fran y te voy a poner en esta encuesta a ver cuántos votos sacas voy a ponerte a ti y, um, y ahí, por supuesto, y a los buenos también. Bueno, ahí por cierto, veis a la derecha. Mañana le transmitimos a partir de las 10 y media a la Open Series. El sábado, a partir de la nueva, la Spring Cup. Eh, y, el, eh, y el jueves que viene, aquí otra vez. Las eh, taparas Casi el bote tiene que ir pegado al, al signo de admiración. Voy a ponerte a ti y a los buenos. <risa> veo que Rubén la ha captado <risa> bueno, nunca se sabe si igual haces un carrerón te pones a adelantar no me lo puedo creer ya está Bauer aquí dando el toque de calidad al chat cómo domina el tema de los, de los emoticonos y bueno, esto va a empezar ya quitamos la encuesta, luego la pondremos en algún otro momento de de la carrera esto va a empezar ya Vamos a poner el autodirector, que no nos falle. Vámonos, esto tiene que empezar ya. Bueno. Vamos chicos. Bueno, ¿qué pasa con el servidor? Ahí está, los, los poco a poco posicionándose los pilotos en la parrilla. Y vamos a ver esta parrilla invertida que nos ofrece. Vamos a ver si Chermi tiene una segunda manga buena que, que ha llevado dos, dos desastrosas hasta ahora. El italiano argentino desde luego se lo merece. Uy, ¿se ha quedado la realización pillada o qué? Pues parece que sí. Está esto pillado, ¿eh? ¿Qué pasa? Vale, parece que vuelve a la vida esto. Luces rojas. Mateo Muqueto que sale en P1. Y vamos allá. Sale el italiano seguido de Rob Rob. Vamos a ver si se pueden despegar y conseguir una buena ventaja. Jorge Hernández en P3. Diego Troitas P4. P5 Coyote. Tony Santa Caras ya está. Ya, bueno, Tony ascendiendo ya es P5. Diego Troita de momento tercero, la chica un poco bueno bueno bueno bueno discurrida, pero parece que de momento no más allá de pequeños toques. Tampaduz, bienvenido al canal Vigo Pro, bienvenido al canal Poperian, bienvenido al canal todos, bienvenidos, hay sitio para todos, sentaros. Bueno de momento esa primera d de de rete filo un poco concurrida. Pero bueno, no, no parece que haya habido bueno grandes percances. Cuidado aquí que en este piloto, no sé quién es. Pero ha hecho hay un movimiento ah, a, la, a Ángel Carrillo, ha hecho un movimiento ahí muy muy muy rápido. Un giro se ha salido del rumbo rápidamente y ha conseguido ganar la posición. Y de momento, uf, pues luchas por todos lados. Vamos a ver, aquí tenemos a Mateo Muquieto, seguido de Ross Rob y Jorge Hernández. Por detrás, ahí tenemos a Diego Troitas y muy de cerquita Tony Santa Clara que, que hasta ahora se está demostrando como el que mejor gestiona eh, la segunda manga. Y ya lo vemos ahí en P5. Chermi, vamos a ver cómo va Chermi de momento. Novena posición para el piloto de Vusta señor ¡Uf! Uy, uy, uy, uy, ¿qué ha pasado ahí? Bandera amarilla. Algo ha pasado ahí. Uf. ¿Quién es ese piloto? Bueno, vamos a ver si en Race Control me da algo de información. Raúl. Bueno, ah, implicados. Raúl Coyote, Enrique González, Paco Dones. Uf. Camaño, Yorka. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Esa. Esa. esa. esa. Ahí a, a, no sé qué ha podido pasar. Habrá, eso habrá que revisarlo, eh. Tony un gestor de emociones. Sí, es posible. Fumada blanca. Uf. Pues desastre ahí por la parte de atrás en esa primera vuelta. Vamos a ver si los ánimos se calman. Otro piloto que se va afuera. ¿Este quién es? Camaño. Parece. No. Marco Fernández creo que era. Este es. Ha tenido ahí algún problema. Bienvenido VANK. VANK. Y vamos a ver cómo está la cosa por aquí detrás. Porque tenemos este grupito. De Ángel Carrillo, Peixoto, de Luca, Max Derbin, todos en el torno de la P10. De momento, ahí Peixoto se hace con la P11. Ojo que Carrillo está para devolverse la tiene el interior ahora cuando lleguen a la primera curva del ESMO. Conserva la posición Peixoto. Ojo que ha aprovechado Guillermo Yorca para ganar también la posición a Carrillo. P12 para Yorca. Salen del ESMO 2. Bueno, bueno, bueno, bueno, Carrillo, la verdad que ahora le acaba de adelantar Servin, ha perdido tres posiciones Ángel ahí. Mucho contacto. recordar que, que son 30 puntos de incidentes y vuelan con los contactos, ¿eh? Ojito, que luego no termináis. Vamos, seguimos para adelante con este grupito. ¿No te gusta el circuito? Hostia, pero por favor. no te va a gustar Power? Lávate la boca, piénsate lo que has dicho y pide perdón. Al mundo del motorsport, al completo. Bueno, Mira, no pasa nada. A Ariel no le gustan los life, o sea que tiene que haber de todo. Y a ti te encanta o sea que tiene que haber de todo. Bueno, por delante, Tony Santa Clara, ya es P3. Ojo, paralelo aquí con Jorge Hernández. Bueno, interior para Tony. Vamos a ver cómo llegan a la chicana, a retefilo. Bueno, bueno, bueno, bueno. 23 milésimas de separación. Interior para Tony. Vamos a ver, se sube por los pianos. Conserva la segunda posición, Jorge Hernández. Bien defendido. Ahí, ojo que Diego Tony se ha acercado. Hace el trenecito con Tony y con Jorge. Y vamos a ver. Vamos a ver este grupito. Bueno, bueno, bueno, bueno. Intentando Tony. En la siguiente chica en adelantar. Punto muy delicado. Le aguanta Jorge que está haciendo una defensa numantina. Se dirigen hacia el Esmo 1. Bueno, bueno, Tony está ahí on fire. Tony quiere esa segunda posición y la quiere ya. Venga, vámonos. Vamos para el Esmo 2. Muy bien. Bajan por Serraglio. Y buscando el interior ahora Tony de cara a llegar a la variante Ascari. Ahí le tenemos paralelo de ambos pilotos, lucha, lucha intensísima. Vamos a ver cómo afrontan... Bueno, bueno, bueno, bueno. Ascari totalmente para Tony. Vamos a ver la repetición de esta lucha tan bonita entre Jorge. Y Tony, que al final se ha decidido en favor de Tony. Aquí veamos cómo salían del ESMO 2, se dirigían hacia Ascari. Ganaba al interior Tony. Aquí veamos cómo se pone en paralelo y entraba a la Chicán con suficiente ventaja para cerrar esa, ese adelantamiento, esa segunda posición. Bueno, pues Tony ya está en lo suyo. Diego Troitas intentando también... Hacer lo propio, adelantar a Jorge. Ojo que se pone también en paralelo, no tiene suficiente ventaja. Interior para Troitas. Nah, pero, pero ahí ha sido Jorge un poco más rápido. Ojo que se ha acercado Rob Rob a Diego en ese momento. Madre mía, ¿cómo está la cosa? A ver por detrás, ¿cómo va? Alejandro Tomeno, ahí la tenemos. En octava posición, detrás de Ramos. Y Jeremy parece que, que bueno que está teniendo una segunda manga bastante mejor que las últimas. Ahí está en P6, parece que sin percances. Bien por el piloto argentino de Virtual Resident girona Nos alegramos de que, bueno, de que pueda tener por fin una segunda manga en condiciones. Y por detrás cómo está la cosa. Vamos a hacer un repaso a la clasificación. En P25 tenemos a Marcos Fernández, Raúl Racoyote. Ahí lo tenemos. P23 acaba de adelantar a Pedro Plaza. A ver, Pedro Plaza, ¿qué pasa? Uf, ha tenido algún percance Pedro, pasa a la última posición. Bueno, P22 para el italiano Gregorio nietzsche que está ya acosando. Está siendo acosado, perdón, por por Coyote. Vamos a ver si Raúl le puede alcanzar. La distancia es de cuatro décimas. Bueno, seguimos para adelante. Rubén Márquez, P20 aquí intentando adelantar. A Benjamín Chicac. De momento el bosnio se defiende. Ojo que Enrique González ha, está ahí de víctima propiciatoria. Ha perdido la posición con ambos. Xavi López P17. Ahí le tenemos. Pacodones. P15. Ángel Carrillo. P14. Max Cervin, el italiano 13. Décima posición para Guillén yorka cuando se dirige ya a línea de meta. Luis peixoto P11. Top 10 para el italiano, De Luca. Alejandro Tomeno, que ha caído. Estaba en P6 antes, me ha parecido verlo, ¿no? Y ahora está noveno. Rafa Dinucu, Divirto Signorona, compañero de equipo de Chermi, P8. Pedro Ramos, P7. El gran Ezequiel terminando, P6. Ahí vemos a La Caza. De Rob, Rob, que lo tiene a dos décimas. Vamos a quedarnos con estos dos pilotos. A ver qué pasa con ellos. A ver si Chermi consigue adelantar a Rob. Slowdown, por cierto, para Ezequiel. De momento parece que Rob le aguanta la distancia. Seguimos para adelante. Cuarta posición: Diego Troitas intentando seguir la estela del P3, de este podio, perdón, del P4, que sería Jorge Hernández. No, no, está, te lo, lo he dicho bien. P3. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? algo raro. P3 eh, es. Tony, Mateo Muquieto, es P1. Hay, hay algo raro en la clasificación, ¿verdad? Porque Ángel Carrillo me lo da P1 y está aquí en el descalificado. Acá es como si fuera una línea recta. Bueno, no te creas. <ríe> Yo creo que no. Bueno, vale. Ahora se ha regularizado la clasificación y bueno, tenemos líder a Mateo Muquieto y ojo que se repite el duelo que estamos que presenciamos la semana pasada en Salzburgring. El duelo a muerte <ríe> entre Tony y Mateo Muquieto estuvieron luchando prácticamente durante gran parte de, de la segunda manga, creo que también de la primera. Y Tony, yo creo que tendrá muchas ganas de de demostrarle al italiano que es más rápido. De momento aquí le vemos eh, haciendo. Intentando tomar el interior. Ya, demasiado lejos, Tony. Estabas ahí muy lejos para, para intentar hacer un paralelo. Bueno, la verdad que no sé si lo pronuncio. Yo digo muy quieto. No sé, porque no, la, la H no se pronuncia ¿no? en italiano, creo. Tengo un compañero de trabajo italiano. Le voy a preguntar mañana cómo se pronuncia. Yo creo que es muy quieto. Muy quieto. No, eh, no quiero hacer tampoco aquí falta de respeto ninguno, pero bueno, invitando italiano, pero hago lo mejor que puedo, bueno, se dirigen hacia Lesmos, vamos a ver, Tony de momento no consigue recortar esa décima, que el italiano tiene ventaja, Lesmo 2, ahí les tenemos, Serraglio, vamos a ver aquí si con el rebufo tony es capaz de recortar de momento 3,3, con van hacia Ascari, 2 con 8 con 9 no estás muy lejos tony estás muy lejos 1,6, con 6 con nada, nada efectivamente se ve a venir que este no era el punto demasiada distancia bueno vamos a ver si en esta recta sale mejor tony que está 1 con 8 1 con 3 Vamos, Tony va recortando. Tony 0-9, se sale de rebufo, busca el paralelo. 055 interior para Tony. Le aguanta la apuesta totalmente muy quieto Sigue buscando el paralelo Tony. Sale de la parabólica. Buenísima lucha. Bueno, parece que de momento Tony no se rinde. Sigue teniendo el interior. Pero parece que va a llegar con suficiente ventaja al italiano. Y lo intenta de todos modos Tony, ¿eh? lo intenta de todos modos. Sigue buscando el interior, pero no, no, no, no tenía suficiente ventaja. Vamos para allá. Gracias, Pitu. Vamos a ver la repetición de esta de esta lucha tan intensa y tan chula. Entre estos pilotos les teníamos afrontando... Ah, no, pero esta, esta, esta lucha no es la de ahora. No la he grabado. Esta es la de antes. Esta es la del de, de, de, de Jorge Hernández. también me he yo como... <ríe> no se ha grabado. Bueno. Perdón, la encuesta... Bueno, pues la vamos a poner. Bueno, señores. Cuando quedan 17 minutos... ¿Quién falta por votar? Vamos a ver. Si queréis votar al, al piloto del día, ya sabéis que escribís signo, de admiración, vote. Espacio y el número, ¿vale? ¿Que falta algún piloto? Pues lo pedís y lo añadimos, ¿vale? Vamos a quitar la encuesta. Yo creo que más o menos todos ha habido votando. Y vamos a ver. vote muy quieto. <ríe> es un cachondo. Bueno, vamos a ver, aquí vemos a Alessandro de Luca intentando alcanzar a Chermi. Aquí los tenemos a los dos con la misma skin, por cierto. Chermi no está teniendo esta segunda manga nada fácil. La verdad que le cuesta, parece que le cuesta funcionar en tráfico. Antes vemos que estaba en P6, abajo a P8 y encima le está, está acosando De Luca. El italiano también bastante duro. Vamos a ver si Chermi es capaz de poner algunos metros de distancia con el italiano. Parece que va a llegar con la suficiente ventaja para no tener problemas. En la chicana de filo Aunque vamos a ver. Vamos a ver. Se sale del rebufo de Luca. Busca el interior. Y sí, señor. Le gana la posición a Chermi. Ojo que Chermi se la devuelve. Ha cometido hay un fallo en, en los pianos de Luca. Y recupera esa octava posición, Chermi. Yo te he sin Girona. Bueno, vamos a ver qué hay por detrás. Oliver García luchando con Benjamín Chica, que ahí veamos que. venga Pues Benjamín Chica, que yo creo que ha vuelto a ser eliminado. Vamos a ver. Porque me parece muy raro cada vez que le enfoque este piloto. Bueno, Alejandro Tomeno, luchando con Rob. P7. ¿Qué ha pasado? Bigán. Bueno, pues eh, lucha entre Tomeno, terminando y de Luca, grupito de tres de pilotos muy rápidos, muy potentes, intentando asaltar esa séptima posición de Tomeno. Y uh, bueno, eh, Guillem, solo te puedo decir que, que, que reclames y, y ya está. Pues, por las incidencias, claro, claro, por supuesto, para eso están. Y si, si es así como dice, pues se castigará, claro, por supuesto. Bueno, seguimos con las luchas. Tomeno, Jeremy y De Luca. Ojo que viene por detrás, creo que Peixoto. No, bueno, Peixoto está bastante lejos. Entonces, ¿quién es este cuarto piloto? Ah, Rob Rob. Bueno, bueno, es que se están juntando las cuatro skins iguales y cuesta mucho distinguirlos, la verdad. Bueno, bueno, aquí se viene un Free White. Bueno, se. Intenta buscar a también paralelo. Momento terminando ascendido hasta la quinta posición. Rob es sexto, séptimo. Domeno de Luca que ha sido quizás el que menos posición ha podido ganar. Hombre, Rafa Dinicu, Rafa Isaac, bienvenido. Tierra otra que ha pasado, Rafa. Cuéntanos un poquillo. Bueno, Tony de momento lo que no hemos perdido es el adelantón. ¡Uy, ¡Oh, Tony se ha salido! Vamos a ver si esto no le va a suponer la pérdida de la primera posición. Parece que sí. Ese, ese fallo de Tony le ha hecho perder el liderato. Perdí la referencia a la curva 1. Las reclamaciones van a estar chulas. Hostia, pues sí. Te le para a Chermi. Pues nada, pues a reclamar y a dar trabajo a, a los comisarios. No se van a aburrir. Nada, no pasa nada. Paso están y, y además lo bueno que tiene reclamaciones es que al final todos se aprende. Vemos situaciones de pista luego los vídeos. Y nos ayudan a comprender ¿no? mejor que lo que está mal. Y, y bueno, también no solo la sanción, sino el, el que todo el mundo aprendamos. Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Rob está primero? Mentira. Rob está, no ha terminado tampoco. Bienvenido Selano, buenas noches. Y por delante aquí, aquí están pasando cosas que me estoy perdiendo. Está... Jorge Hernández, le ha adelantado también. A, a Tony. Tony ha tenido aquí un pequeño bajón. De, de, después de ir líder y cometer un, algunos fallos. Pues aquí hay un par de posiciones. Y Jorge que, que va a por, a por Muquieto. Aquí lo vemos saliendo de, de rebufo. Buscando el paralelo al interior. Esta jugada la estamos viendo muy repetida. Pero no, no siempre con éxito, por cierto. Hay que llegar con mucha ventaja. Bueno, de momento aguantan los tres. Sale primero Muquieto. Hernández y Tony. Eh, Diego está más de dos segundos. Diego Troita está más de dos segundos de Tony, con lo cual estos no parecen peligro. Aún quedan 12 minutos. Eh, yo creo que dentro de poco se empezará a notar.. Se empezará a notar el tema del desgaste. recordar que está por dos. Y nuevamente hasta la última vuelta se empiezan a llegar muy muy justito de neumático. Es una vergüenza ese Tony, es un caballero, hombre. Respeto al, al, al campeón de la triple corona. Bueno, bueno, bueno, bueno. Aquí se viene paralelo aquí a la salida del Esmo. Vamos a ver cómo, cómo afrontan estos tres Serraglio y Ascari. Slowdown para Benjamín, chicas. Vemos. Muy bien. Por cierto, el tema de los botes, el bote 14, ah, Jorge Hernández, vale, que se me había olvidado. Bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas por aquí delante. De momento se mantienen las posiciones. quieto sigue líder, Jorge Hernández ahí luchando por conseguir la segunda posición con Tony, que le está enseñando el morro, le está diciendo aquí estoy. Guerra psicológica total de del ultra manager pero vamos, Jorge parece que le está aguantando un poco el envite. Bueno, no, no, Jorge, de luego está demostrando muy buenas manos. Se viene aquí interior. Y toma la primera posición, Jorge. Ojo, ojo, que se ha saltado a Chicán. Ahora tendrá que devolver la posición. Tiene un slowdown. Bien, Jorge va a pagar ese error. Una pena porque. Joder, estaba, estaba haciendo una remontada muy bonita Jorge, pero bueno, aún quedan 10 minutos, pueden pasar muchas cosas, que Jorge no se desanime. Y bueno, ahora circunstancia que ha aprovechado Tony para acercarse al italiano, al líder, a quieto bajando esa, esa diferencia. Venga, vamos a ver en, este, en esta variante del Esmo. Si Tony es capaz de seguir recortando distancias. Vamos hacia el esmo 2 2,7 diferencia. Ahí tenemos a Tony. Venga, vamos por Serraglio, Tres décimas. Vamos a ver si es capaz de. ha salido mejor. Dos con tres. Vamos Tony. Uno con siete. No, no, no, no, no, no le da tiempo. 1,8, con Busca el paralelo. Busca el paralelo, Tony. Uf, uy, uy, uy, cómo va a estar esto. Ahora tiene el interior italiano. Wow, riquísima esta jugada pero no ha salido bien a, a tony Ahí le tenemos intentando el asalto al liderato. vamos a ver en la parabólica que es capaz de hacer tony interior de nuevo le aguanta muy quieto sale rebufo 1 con 5 Recta de meta para ambos. Vamos a poner pista aérea con 1,3. Rebufo ya una décima, paralelo. Vamos, Tony. 59 milésimas, 45. Vamos a ver. ¡Ay! No hay suficiente ventaja, pequeño contacto. De momento, Muquito sigue conservando la distancia. Vamos a ver aquí en la curva grande. Ojo que Jorge Hernández está recuperando con la, a través de la lucha de estos dos. Paralelo también de nuevo. Interior para Tony. Ojo que luego en la chicán tendrá el interior el italiano. Recordar que es a izquierdas. Se acerca Jorge. Ojo Tony. No te despiste que tienes a Jorge detrás. Van para Lesmo. Bonita lucha la que, la que tienen estos dos. Y bueno, vamos a ver si, se, si es capaz de unirse Hernández. Vamos a ver, sí, muy muy muy a, muy, muy apretado, como dice Pitu Aunque parece que ahora Jorge no, no, no ha sido capaz de mantener el ritmo. Bueno, Muquieto que también parece que, que ha sido capaz de meter una decimita más entre el y Es que esta vista aérea. Hay que podar los árboles, eh. Nada, de nuevo llega Ascari con ventaja el italiano. Vamos a ver por detrás qué pasa, porque tenemos. Lucha de Rubén Márquez con Coyote, ahí le tenemos. Rubén Márquez es el coche fosforito. Vamos a ver, también se dirige hacia ascari Tres decimitas. Bueno, vemos que Raúl Coyote lleva bastantes golpes. Sale muy pegadito. Rubén, Rubiño. Vamos a ver. Cómo llegan a la parabólica dos décimas se intenta salir Va, pero le deja el interior a Coyote una décima vamos a ver siguen casi en paralelo un poco de ventaja para Coyote recta de meta Va, Rubén buscando el rebufo suponemos que se saldrá ahora en el interior la típica jugada aunque vemos que no está resultando siempre. Vista aérea. Para poder observar bien la jugada. Y sí, señor. Rubén que adelanta. Y se hace con la novena posición de Racoyote. Bien por Rubén ahí. Bien jugado. Bueno, ¿y qué ha pasado? Me he perdido como siempre. Siempre que le quito el foco a Tony. Pues vaya a hacer algo bueno. Como adelantar a, a Muquieto que lo tiene ya siete décimas. Chermi es tercero, me alegro mucho por Chermi. La pena es que eso ha sido a costa de Jorge Hernández que ha caído a la P4. Pero bueno, Chermi tampoco se puede descuidar. Tiene tiene a Jorge ya 3,8. Que no se olvide mi bote 10. Pero se, se lo ha votado, Bótale. escríbelo. A ver, Ariel, has votado? Bote 10. A Tony Santa Clara. Pues ya sabes, Ponlo, escríbelo. Yo no, puedo poner, yo no puedo votar por ti, tienes que votar tú. Ya sabes, sin una admiración, vote espacio eh, 10, ¿no? que sería Tony. Bienvenido Ángel al, al canal. Si quieres votar el piloto del día, está, estás a tiempo. Estás tú, por cierto, serías el 11. Si fueras tú, intentarás pegarte al culo de Chelmi, pues sí. Pues sí. Sí, además que está ahí, de hecho. Está, fíjate, ahí 3-4 décimas. Jeremy tampoco se le va. Ahí tenemos un poco la distancia con 2,8 ahora. O sea que sí, sí, sí. Jorge, a ver, está claro que sabe manejar la situación. Vamos a ver si es capaz de, de luchar por por el tercer cajón del podio. Joder, y, y tanto que es una buena libre. Muy buena. Y Tony, que bueno, Tony parece que mantiene las 7-8 décimas con Muquieto, estos cuatro mitos que quedan. Vamos a ver si Tony es capaz de repetir las victorias de las dos rondas anteriores en esta segunda manga. Muquieto no se lo va a poner fácil, pero bueno, esas ocho décimas le dan un poquito de oxígeno al ultra manager. Peixoto, luchando con De Luca, con el italiano. De momento, cinco décimas. A ver si puede ascender a esa, hasta esa séptima posición. Rob, Rob, bienvenido. Si estás aquí, es que no has terminado. ¿Qué ha pasado, Rob? Cuéntanos. Y vamos a ver qué más luchas tenemos. Marco Fernández intentando acercarse a Pedro Plaza. De momento estamos viendo, vamos a hacer un repaso rápido a la clasificación, pero con muchas bajas. Ángel Carrillo. Con bandera negra. Rafa Dinicu también me indica bandera negra. Max Servin, bandera negra. ¡Oh, madre! Igual que Xavi López, Guillem. Paco Dones, Oliver García. El tocayo Enrique González también bandera negra. Coyote también bandera negra. Madre mía. Bueno, Coyote con daños. 100%. Igual que Rafa Dinicu. 100% de daños. Rob, que lo hemos visto en el canal que ha entrado ahora. También bandera negra. P15, eh, Oniche. 14, Fernández. Pedro Plaza sería 13. Pedro Ramos, 12 posición. P11, Camaño. Cerraría el top, abriría el top 10. El Bosnio Benjamín Chikak, Noveno, Márquez, P7, no, P8. Peixoto, el Italiano de Lucas, séptima posición. Sexto, Diego Troitas. Tomeno, grandísimo resultado. P5. Jorge Hernández también, en una muy buena actuación en esta segunda manga. P4. Pero haría el podio Chermi, Pedos para el italiano muy que poco a poco se va alejando de Tony Santa Clara, que sería el virtual ganador a falta de dos minutos, dos vueltecitas, muchos toques, ¿no? Sí, es que hay que tener en cuenta eso, que son 30 puntos y que, y que a veces yo sé que estos coches se prestan al chapa-chapa, perdón, al chapa-chapa, pero, pero claro, hay que medirlo muy bien hay que medirlo y si encima bueno pues eh, te ves involucrado por lo que sea en un incidente pues, pues claro lo que pasa de momento pues de estos 25 pilotos solo 10-15 en pista vamos a ver Chermi que se está acercando a Muquieto. se, se dirige los dos hacia Ascari, parece que llega con ventaja Chermi y ojo que va a consolidar aquí una buenísima actuación terminando 1,9 le separa de Tony. Queda una vuelta. Esta hay una más. Y Tony no se puede descuidar. Vamos a ver. Es muy difícil, ¿no? Que Chermi que, que le vaya a recortar ese 1,6, 1,7. En, en esta vuelta y lo que, de lo, que, de lo que queda de esta. Ojo que también está Muquieto intentando devolver la jugada. Uy, paralelo ahí. Muy duro entre. Chermi y Muquieto. Se sale de momento victorioso el argentino. El italiano entiendo que lo va a volver a intentar no perder el rebufo para volverlo a intentar en la en la chicane de retifilo vamos a ver no no no no no no tiene demasiada ventaja creo terminando eh, eh, mirando pero lo intenta 14, 1.43 0.52 pues sí interior para para moquieto que recupera la segunda posición. Vamos a ver si es capaz de devolver la jugada que ha salido bastante mejor Chermi. Paralelo en la curva grande. Vamos a ver si es capaz Chermi de conservar esa posición. Ojo cara tendría el interior en caso de paralelo Chermi. Pero parece que, que Muquieto tiene suficiente ventaja. Y no, no, no. Llegan a la chiquén de retifilo. Con ventaja para el italiano. Y esto le va a venir muy bien a Tony. Raúl, bienvenido. Te has caído hostia qué pena bueno pues vamos a acompañar a, a tony en esta su última vuelta victoria de nuevo en la segunda manga para tony santa clara como ha pasado en las dos carreras anteriores se repite un poco el esquema no llevamos tres rondas y tres victorias en la primera manga para terminando y tres victorias en la segunda manga para eh, tony bueno, pues salimos de Ascari, caramos la contrarrecta, que le va a dirigir ya la última curva, a la parabólica, más de dos segundos de ventaja con Muquieto, vamos a ponerle a una cámara más digna al gran Tony Santa Clara, a... que ostenta la triple corona de los NSU. El liderato de este campeonato también. Y vamos a ver, porque se va a cortar mucho la diferencia. Vamos, Tony. Baila ahí que te veamos. No, no, porque Tony es gallego, los gallegos no bailan. Victoria para Tony. Mateo quieto Ahí lo tenemos. P2. P3 terminando. Jorge Hernández, cuarta posición. Alejandro Tomeno, quinto. Sexto de Luca. Séptimo. Peixoto, Rubén Márquez, octavo, noveno, Troitas, Top Ten, Benjamin Chicac, un décimo camaño, pero Ramos 12, 13, pero Plaza Marco Fernández, 14 y 15, ahí tenemos, que todavía tiene que llegar. Bueno, ya ha llegado Gregor Nietzsche! Bueno, señores, vamos a ver cómo ha quedado la encuesta, ¿no? A ver. Y ahí tenemos, piloto del día con tres votos, Tony Santa Clara en segunda posición, empatados. Cuatro pilotos. Con dos votos. Alejandro Tomeno. El grandísimo Eciquel mirando. Enrique González y Jorge Hernández. Jorge Hernández que ha hecho una segunda manga grandísima. Ha tenido ahí, Bueno, al final se, se ha desinflado un pelín. Pero sí, sí, Tony, tony como dice Pitu Petu, Tony es grandísimo. Ganador de esta segunda manga habéis nombrado entre todos piloto del día Y hijo Hernández como un tiro como dice Selano. grandísima esa esa segunda esa, esa cuarta posición que ha tenido que ha, ha podido luchar por podio segunda posición ahí pero bueno a, a tener, se ha desinflado un poquito al final también es que es que lo que tenía adelante es, es gente muy seria no eh, Tony Santa Clara Mateo muy quieto terminando es que telita es que delita tomeno también ahí, pues muy muy buena quinta posición. Y bueno, pues sí sí, como dice Pitu Petu, unos huesos y pero de los gordos, eh, unos huesos bastante bastante duros. Y bueno, vamos a ver si ya nos sale la clasificación final y vemos Tony, enhorabuena, que sepas Tony que ha sido nombrado piloto del día. Clasificación final, segunda ronda ganador, el gran Tony Santa Clara aquí presente. Con una vuelta rápida de 1.54, 3.8. P2 Tony, eh, para Mateo Muquieto. Terminando sería P3. P4 Jorge Hernández, grandísima carrera. También de Tomeno en P5. El italiano de Luca a subida hasta la P6. P7 para Peixoto. Lubén Márquez, octavo. Diego Troitas, noveno. Benjamín chicac décimo. Camaño, un décimo. pero Ramos, 12. 13, Plaza. Marco Fernández, 14. Gregor Nietzsche, P15. Y luego de los que han terminado, Rob, Rob. Coyote, Enrique González, Oliver García, Paco Dones, Guillén Yorca, Xavi López, Max Cervin, Rafa Dinicu y Ángel Carrillo. Y bueno, pues nada, chicos, mañana aquí a las diez y media eh, retransmitiremos el final de la Open Series. Donde, oye, podréis ver de nuevo a Gran Tony Santa Clara. junto con Reita Cazagua, junto con Jesli que son un poco los que están disputando el campeonato y, por supuesto, el resto de pilotos. Y nada, eh, pues mañana nos vemos. Nos vemos en pista.